Nos veremos en el infierno, me dijo ella en broma antes de apretar el gatillo. Y aquí estoy, todavía esperando. Juan José Arriola